A poder hacer Los panes Y por lo menos Saber que tengo comida para la revivir Te saltes el cartel y listo No pasa nada vale. Entonces yo vengo de aquí Acabo de lo puesto Vale Creo que pega más aquí atrás ¿eh? Esto lo hago yo para moverme a través de la cueva no solo, eh, a ver, porque claro, no solo nos, vamos, nos movemos por la cueva a las últimas capas, sino por arriba también entonces en vez de estar picando por las paredes subiendo con bloques y tal yo lo que hago, me hago unos pasillos como esto para moverme en, en varias plantas a través de las cuevas flipado también, verdad. Eh, hay que darle al coco, hay que pensar, a que luego digan que jugar no, no hace que pienses. Espero <risa> que te esté gustando el, el directo. Bueno llevo media hora, o sea tampoco es que lleve mucho, pero bueno es algo, es algo. Ya sabéis que los directos del fin de semana son un poquito más Es puedo ir aquí tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Aparte de que no hay nada interesante Pero bueno ¿Ves? Puedo ir por aquí pa, pa, pa, pa. Ahora cojo el hierro ese, ya lo sé Ese que lo estás mirando muy fijamente Oye, ¿no has cogido ese hierro? No sé Ya sé que no lo he cogido Sé que no lo he cogido ¿Eh? Tranquilízate Que De eso va Minecraft Trata de minar y de, y de... Y de... Explorar De sobrevivir No hay más De eso trata el juego, básicamente Estar minando. ¿Por aquí? No, por el otro lado. Por el otro lado. Porque de frente. Me pilla la tierra. ¿Qué es por aquí? No sé qué hay abajo. Yo solo sé. Que hay un zombie. Esperándome. Me está esperando un zombie. <ríe> me está esperando un zombie. Pues no pienso bajar zombie. Ya puedes estar ahí. Esperándome. No pienso bajar. 14... 13. Mira, hierro. 12, Once. ¡Oh! Vale. Vale, vale. Voy a encontrar un hueco interesante. Un hueco interesante. Igual que acabo de encontrar mucho hierro. Estoy encontrando mucho hierro. ¡Uy, que casi me caigo de nuevo! Vale. Eh... Um, Subida. Por aquí. Voy a bajar por aquí. Hay agua. Perfecto. Está en parte bien. Ah, va a ser luego al subir. Mirate, que me ha salido. Me ha salido agua. Me salió agua. Está. Por... Ahora, aleluya, menos mal Menos mal Uy, que me voy Voy a la a lava A la lava Me voy a la lava y no queremos Que Me voy a la lava y no queremos Vale, aquí tenemos hierro Tenemos bastante hierro Pues sí, lo van a actualizar Versión 1.20 Y se ve que van a meter Algunas cositas, eh Cositas interesantes Cositas bastante Capacero y no hay absolutamente nada Oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh Eh... Ahí habéis dicho que no me acerque, ¿verdad? A ver. ¿Y otro camino no hay Que ha sido cuando he bajado Y he dicho, ostras, mira Eh... Generador de rock absurdo. Yo cuando he dicho eso. Yo cuando he dicho eso. Te si digo que es por aquí. O sea. No ni nada. ¿Ves por qué pongo los carteles? Va aquí. Pam. Pum. Luego quemo el cobre, ¿vale? Esto lo meto en el cofre. Y bueno espera esto por ahora voy a meter todo aquí pam pam pam pam pam pam pam pam vale ¿qué necesito comida va vale. vamos a por la dios fin gracias huerto has crecido me has hecho caso sé que nos podríamos desplazar sé que nos podríamos ya desplazar primero quiero llevarme ya la armadura completa coge la caña de azúcar por la caña de azúcar coge la cógela, la que la que se va coge la que la que se va hay un zombie ahogado que viene a por mí hay un zombie ahogado que viene a por mí no sé qué hacer, no sé qué hacer. Canto fatal, pero me da igual. Hay un zombie ahogado que viene a por mí, pero yo me voy a defender. Yo soy así, soy así y soy así. Hay un zombie ahogado y me voy a ahogar, yo también, porque estoy aquí, aquí, aquí. Debajo del huerto he podido salir. Y ahora me voy a casa a dormir, a dormir, a dormir Porque, porque se ha hecho de noche y van a venir a por mí ¿Qué te ha parecido esa canción? <risa> ahora, que llevo los sardos. Necesito madera Necesito madera. No sé por qué estoy haciendo todo el rato. No sé por qué he haciendo todo el rato. los árboles han tenido tiempo a crecer de sobras, ¿eh? Han tenido mucho tiempo. Así que, menos mal que han crecido, porque si no, ya sería un poco preocupante. Ya sería un poco bastante preocupante. Le voy a hacer, por cierto, el hacha. En la pala ya de madera, ¿vale? Ya vamos a pasar. Era de, de hierro. Pero primero me quiero hacer la armadura. Bueno, yo si sí he, he quemado ya el. Todo el hierro. No. Vale. No, perdón. Un hacha, porque el pico ya lo tengo. El hacha. Necesito hacerme ya las botas. ¿Vale? Que esto ya lo tengo Y me voy a hacer ya eh, Lo que sería la pechera Pum, pam Y claro, para el gorro no Para el gorro no me llega A ver qué encontramos Derecha, derecha, derecha, derecha Para abajo Derecha y para abajo Dale con el agua, que no quiero ¿Agua? No ¿Vale? Agua caca Acá no, ¿eh? porque está muy, es muy sana El agua, ¿eh? pero, pero No quiero agua ahora mismo, por favor <ríe> Qué pesada El agua es Qué pesada es el agua ¿eh? Es muy pesada A ver, aquí, más carbón Solo había uno de carbón, increíble Puede ser que como Ups, ups, ups Espera aquí tu esqueleto ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Eh? ¿Por qué tengo que ir yo? Explícamelo ¿Por qué no te acercas tú? Me tiene miedo, ¿eh? ¿Me tienes miedo? ¿Verdad que sí? Uh, normal, te pones ahí. Cuando quieras vienes, ¿eh? No hay prisa. No hay prisa. Tú ven. Cuando quieras. Yo te espero. No quieres. ¿Quieres venir? Me estás llenando el eso de flechas. ¿Quieres parar? No va a parar, ¿verdad? No, no va a parar Me da a mí que no va a parar Pues bajo yo Bajo yo Eres un cagueta Eres un cagueta Que tenga que bajar yo Porque tú no No te atreves Qué fuerte bueno. qué, qué vergüenza Qué vergüenza Tú eres un monstruo, ¿en serio? Tú eres un monstruo Si eres muy cagueta Eres un cagueta Cagueta Cagueta ¿Y ahora qué? Me has llenado eso de flechas Y el escudo también a ver, ¿el cuerpo serrano del muñeco? Perfecto. No me ha tocado nada. No me ha tocado ni una sola flecha. Perfecto, está ahí el bit. Acércate. Vamos, acércate. Acércate. Ep, ep, ups, ups, ups. Ay, que te doy? ¡Uy que te doy? ¡Uy que te doy? Te di, perfecto. Sabioso. ¿Me puedes explicar...? Hueso, hueso, huesos, huesos, huesos, huesos, huesos Huesos, hay huesos ¡Hombre, el señorito Scorpix! ¿Cómo estamos? ¿En serio me vine? Pues yo no tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Vale, una, dos y tres Hey, buenas a todos. ¡Qué Aquí Vegeta 737. Un proyecto fantástico vídeo. Y en el día de hoy, como estamos viendo, estamos en una cueva. Sabes qué, lo que me sobra, yo lo que hago, que no quiero nada. Lo tiro aquí, lo tiro aquí. Nada, viento La antorcha se iba a tomar viento. La antorcha, casi pierdo una antorcha. Vamos, vamos, planta, planta, planta Eh, eh, eh planta, planta, planta Eh, eh, Hueso, eh. pues es que prefiero tener Bastante polvo de hueso también Porque así me vendrá bien para el huerto pues está bien, ¿no? Aparte de la comida, que ahora la voy a coger Pam, pa, pa, pa, pam, Pam, pam, pam Pam, está perfecto Vale, aquí nada Hay que terminar esa escalera Luego lo... ¿Qué? ¿Eh? Mira, ya tengo la armadura, ya tengo esto, ya tengo escudo nuevo, por cierto. No, no, no, con todo lo que me ha costado conseguir el hierro, tú Con todo lo que me ha costado conseguir ese hierro. Olvídate Tenía que haberme cogido una cuerda, eso Otro animal Por cierto, el cerdito está aquí, ¿vale? Y este árbol lo dejo aquí plantado El cerdito está aquí El cerdito está ahí Voy a ir en línea recta Perfecto, he vuelto atrás He vuelto para atrás Vale No hay mucho que, que investigar Vale, está esto, eh Puesto el pilar ese para acordarme Vale, aquí hay una oveja Por cierto, había ovejas por aquí Melana, por favor ¡Aleluya! Hacer la cama Esta la coloco en la casa Y me hago otra Pam, pam, pam, pam, pam Voy para casa, hago así Pam, coloco la cama Pam Pam, y ahora Le voy a hacer una cama marrón Venga, va ¿Por qué de ese punto? ¿Por qué de ese color? Mira, no, por ese mismo Uno, dos, tres Pam Y pam, pam, pam pam, pam pam pam, pam, pam, pam.